¿Qué tal me escucho ahorita? Bien, bien. Y es... ahora, es que para ver si me dijo los audífonos o no. Bien. ¿Cómo cualquier... se escucha mejor? Cualquiera de los dos. Ok, me voy a quitar los audífonos porque me hagan calor. <risa> <Dale. risa> bueno, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas a quienes nos acompañan. Buenas noches. Gracias, gracias por invitarme. Hoy es nuestro tercer y último día de este programa público que se llama Espacio Común, Aprendizajes y Procesos a partir de la beca catalizadora del 2020. Yo soy Paula Piedra y me acompaña Lola Malabasi y este programa público, así como la beca catalizadora del año pasado, la estamos haciendo con el apoyo del DAT, Artists in Berlin Program, con fondos del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en el marco del Fondo Internacional de Ayuda para Organizaciones Culturales y Educativas. Eh, nuestra sesión de hoy se llama Reivindicar los Conocimientos Comunitarios Tradicionales y le voy a pasar la palabra a Lola para que presente a nuestros invitados de hoy. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes. Tenemos aquí a Jania Durán, a Noelia Guzmán Álvarez y a Priscila Maroto del Club del Bordado de Costa Rica y a Diego Ventura Cuac de Espacio C, Arte más Memoria de Guatemala. Eh, hoy vamos a estar conversando sobre el Club del Bordado y Espacio C eh, un poquito como, como quisiéramos darle más bien el espacio a, a que cada organización hable un poco de, de qué es lo que hacen y, y cómo lo hacen para luego eh, empezar otra vez una conversa entre nosotras. Entonces les paso la palabra a las chicas del Club del Bordado para que nos cuenten un poco. Bueno, hola, buenas tardes. Si ¿Sí me escucho bien. Sí, Listo, quito, buenísimo, este, muchísimas gracias por el espacio, antes que nada, y bueno, un poco como para contar de manera resumida la historia del club, el club del bordado nace en el año 2016, con el encuentro entre Priscila y yo, Noelia, en realidad en ese momento creo que ambas estábamos en busca de personas afines, tal vez las dos teníamos como esta pasión por, por el bordado, por el hacer manual, y las cosas se dieron como muy vacilonas, dice uno, porque fue un encuentro como muy casi, no sé, sin planearlo. Fue como que alguien me dijo como tienes que conocer a esta chica porque se van a llevar bien. Y nos conocimos y entonces ya Pri tenía esta idea de, de hacer algo, de hacer un club que reuniera a personas que, que les guste bordar. Y, y entonces así fue como nos conocimos y empezamos a gestionar eh, pues esta idea de hacer un club, de hacer... Un y empezamos también pues a organizar actividades justamente para hacer crecer la comunidad. Entonces empezamos a organizar encuentros abiertos, gratuitos, eh, públicos de personas que les interesara eh, cualquier tipo de técnica de abordado, simplemente como para encontrarnos y compartir saberes y compartir el espacio, ¿no? Y de esa forma fue que también con el paso del tiempo pues conocimos a Ania, y ella pues se nos sumó a lo que ahora es la, la coordinación del club y bueno hemos estado trabajando juntas las tres desde el año 2019 y y hasta hoy que también pues tuvimos como la dicha de de participar en la beca y pues más dicha todavía de, de ser escogidas para para trabajar juntas con la beca también y aquí estamos muchas gracias le paso la palabra entonces a Diego, de, que nos, se nos une desde Guate, para conversar un poco sobre el espacio C. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio nuevamente a Teorética, eh, a todas las codirectoras y a las personas del lado B también. Eh, espero que estén todos bien por allá. Eh, comentarles justo en este marco que hoy, dentro del calendario Maya, pues estamos celebrando el Año Nuevo, Maya, el cambio de cargador, y pues es como es una cosa muy sincrónica, ¿no? Nos, nos encanta siempre tener esto como muy presente. Pues Espacios es básicamente un espacio para el encuentro entre el arte y la memoria, y eh, digamos de alguna manera nos gusta tener ciertos espacios comunes entre diferentes disciplinas artísticas. Nosotros comenzamos en el año 2012, eh, fue un proyecto que iniciamos entre mi hermana y yo y empezó justamente por el, el cambio de, de era maya, que era el 13 baktun u Oaxlahuq Y a partir de ahí pues empezamos el, el trabajo y fue gracias también a, a aliados estratégicos en, en diferentes lugares, tanto en la ciudad capital como en Quetzaltenango que nos apoyaron bastante en esta gestión para, para iniciar Espacio C. Al principio, pues empezó como un sitio meramente de exposiciones, porque eh, mi familia, principalmente mis papás, iniciaron una colección de arte en 1990, y pues en un local que teníamos, pues estaba parte de la colección, y la mayor parte de personas que llegaban, pues lo veían como decoración, ¿no? pero, pero no más allá de eso. Y fue a partir de estos ejercicios que, que, y de estas apreciaciones del público que pensamos en, en profundizar un poco más y mmm, también escuchar como qué inquietudes a partir del arte tenían eh, las personas de la comunidad en la que nosotros vivimos, que es Chichicastenango El Quiché. Eh, pues al principio, como un ejercicio de, de gestión cultural, pues sí, armamos un calendario y, y, y íbamos como haciendo propuestas pero con el tiempo fue más interesante escuchar lo que las personas, eh, las inquietudes que tenían, las personas que frecuentaban espacio. Y a partir de esos ejercicios de escuchar, el programa anual fue cambiando y fue mutando a lo que es hoy una parte entre artes visuales, una parte entre investigación, y una parte de rescate de memoria histórica. Entonces, básicamente eso es Espacio C, el rescate de la memoria histórica a través de las artes visuales. Memoria histórica eh, como historia oficial, no oficial y historia local. Eso es básicamente. Muchas gracias, Diego. Eh, bueno, entonces yo creo que podemos pasar a la, a la primera pregunta que, bueno, en realidad ya la han ido respondiendo un poco. Eh, pero quizás entender un poco de, de cuál es el deseo o cuál es la posición política, entendiendo lo político como, como algo súper amplio, ¿verdad? Lo personal es político, eh, que nutre esos, esos proyectos que ustedes han planteado, o sea, desde dónde trabajan y cómo eso también afecta un poco la manera de hacer, que, que son formas muy diferentes de lo que entendemos por organización artística, organización de arte, organización creativa, institución, museo, lo que sea que, que asociamos normalmente con las prácticas eh, artísticas. Entonces me gustaría como conversar, que nos compartieran un poco de eso, como desde dónde nace ese deseo y, y cuál es esa posición política y... Y cómo eso también nutre el quehacer, no solo lo que hacen, sino cómo lo hacen, ¿verdad? Como ese trabajo que ustedes mencionaban, por ejemplo, que se juntaron, el trabajo colectivo o el trabajo desde, desde la familia, que es algo también como, eh, que, que cambia mucho la manera en la que se gestiona. Entonces, les cedo la palabra a quien quiera abrirle. Bueno, parte. creo que... Para nosotras, igual como menciona Diego, ha sido una cosa que ha ido mutando en el tiempo. En un principio, como cuando Noé y Priscila empezaron con el club, cuando yo las conocí, el club tenía una intención muy clara de ser un espacio para generar comunidad y un espacio de socialización en torno al quehacer manual. Entonces se convertía como en un espacio de reunión, de compartir conocimiento, de compartir la tarde de compartir conversaciones y de compartir como, como ese espacio diferente que permite estar varias personas reunidas en torno a una actividad análoga. Por lo menos en, en la sociedad que vivimos ahorita, ¿verdad? Que es poco frecuente que tengamos espacios en los que estamos tan conectados con la gente. Y en un principio, para mí, cuando yo me empecé a unir a las reuniones, era eso, como un espacio en el que podíamos ir y compartir conocimiento, compartir experiencias, compartir relatos y en ocasiones hasta como situaciones íntimas que se propiciaban por el hecho de estar trabajando con las manos o de juntarse en torno a un tema común. Eh, después nuestras ideas fueron creciendo fuimos queriendo abarcar otros aspectos y creo que para bien o para mal, la pandemia en ese sentido fue un detonante de un montón de mutaciones. Tipo que nos empezamos a dar cuenta a través de las redes sociales que habían muchas personas que estaban empezando a surgir como proyectos enfocados a la utilización del bordado como, como manera de generar un, un proyecto personal con, con miras hacia hacer un, un proyecto del que yo pudiera percibir ingresos. Empezamos a notar esta situación y entonces pensamos, bueno, tenemos tiempo de estarnos organizando para vernos, para compartir puntadas o para compartir libros o para compartir experiencias y quisimos un poco como empezar a sistematizarlo. Y fuimos dándole un poco la vuelta y entonces se volvió de experiencias acerca de cómo gestionar un proyecto que involucrase estos conocimientos, entonces empezamos a tejer redes como entre otras mayoritariamente mujeres, pero nos hemos encontrado también con, con personas no binarias o también con hombres que se dedican al bordado y que se han acercado a nosotras y empezamos a pensar que sería importante partir de una base como común, como que a la hora de gestionar nuestro negocio no se convirtiera en una competencia, sino que pudiéramos hablar de qué implica sentarnos a realizar un trabajo tan minucioso, cómo darle valor a nuestra hora de trabajo o a los insumos que conseguimos, o compartir este tipo de contactos de dónde sería bueno comprar aros si yo de repente quiero comprar aros de bordar en cantidad o de qué manera yo puedo eh, cobrar por esto que estoy haciendo, que es una de las dudas más frecuentes con las que se han acercado a nosotras, personas que están viendo esto como una manera de tener un ingreso económico. Sobre todo lo notamos eh, a raíz de la pandemia y nos parece que es una manera de procurar en cierta medida la independencia económica de las mujeres. Entonces, un poco nosotras le hemos apuntado hacia esto hacia compartir lo que hemos aprendido, no solo gestionando el club, sino nuestros proyectos personales de bordado, eh, compartir ese conocimiento con otras personas de manera que les, les facilitemos entender estas cosas que a nosotras también nos costó trabajo entender, como inscribirnos en la hacienda o cosas que hemos incluso aprendido después de obtener la beca. Pero creo que ha sido una cosa que ha ido mutando y que propició el hecho de, de ponernos a pensar incluso en la beca, como que nosotras teníamos ideas y, y cosas en común, pero nunca las habíamos puesto en papel o no, no nos sentamos a, a pensarlas, y creo que seguiremos mutando y seguiremos creciendo y, y ajustándonos a las cosas que se vayan surgiendo. Entonces creo que somos un espacio en constante cambio. Sí, y bueno, aparte de eso yo... <risa> Quisiera agregar también que creo que hemos generado como una relación sorora, digamos, no solo como a la hora de trabajar nosotras, creo que tan, también las tres hemos hecho como un, un buen, iba a decir dupla, pero trío, a la hora de trabajar y que en realidad es bastante horizontal, digamos, no, no, no tenemos como una jerarquía, o sea, de trabajo, no sé si, si se entiende, pero en el sentido de que cada una también hemos aprendido como a, a reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades y que también eso nos ha permitido como generar una dinámica de trabajo que no sea funcional en el sentido de que bueno, si yo sé que soy más rápida para esto o tengo más tiempo para esto, entonces tengo la iniciativa de tomar esas tareas eh, bajo mi ala y dar lo mejor de mí, digamos, para realizarlas y así con todo, ¿verdad? Si alguna no tiene tiempo de hacer alguna cosa rápidamente como que podemos organizarnos para que las cosas igual fluyan y salgan de la mejor manera. Entonces creo que también la comunicación y eso, ese sentido como de horizontalidad como que ha ayudado mucho a la organización, digamos, dentro del, del club, en lo que es, digamos, la parte de coordinación. Y además considero que para las personas que frecuentan el club y las que nosotros pues llamamos miembros, eh, del club, eh, es un espacio también como seguro, eh, como decía Anya, es, era muy, y es todavía, pero tal vez cuando nos, nos encontramos de manera presencial era tal vez más tangible, como esto de que las personas tal vez era la primera vez que se reunían con nosotras y se sentían como en la confianza de compartir, como ella misma verdad contaba, cosas íntimas inclusive, o eh, cosas que les recordaba el hacer en ese momento con nosotras siempre un poco ligado como a eh, la familia un poco también lo que dijo Diego ahora verdad como eh, arte y memoria digamos, porque yo considero que el hacer y el bordar pues siempre nos va a llevar como a eso, por alguna razón el textil en general siempre nos va a llevar como a, a pensar en tiempos pasados o por lo menos si no lo vamos a ligar con nuestra abuela, nuestra mamá o la tía que cosía entonces creo que eso también el estar todas y todos realizando esa, esa labor generaba mucho como esa confianza y que la gente se sintiera segura para, para compartir cosas personales, entonces eso creo que ha sido también pues muy positivo del club. Gracias. Okay. Sí, sí, te doy la palabra. Ok, perdón, eh, creo que algo mencionaban muy importante, y es un espacio seguro, un sitio seguro. Eh, dentro de uno de nuestros principales motores de acción, y que incluso el, el lema de espacio es arte y memoria, es el rescate de aquello que hemos olvidado, porque de alguna manera la historia oficial se cuenta desde un lugar hegemónico y busca borrar las huellas de todo aquello que no esté con el guión que debe tener y que sea disidente y que sea crítico, ¿no? Y una de nuestras eh, convicciones es eso, volver a aquello que hemos olvidado. Eh, los espacios seguros, eso es algo muy importante que mencionaron. En primer lugar, el espacio inicia como un espacio físico, pero luego justamente eso, trascender a un espacio pues, digamos, en la mente de las personas, que es un espacio seguro, eh, esta dinámica de, de cuando nos podíamos juntar todos y relacionarnos para eventos y convivencias con artistas que teníamos, y a partir de ahí surgieron muchas inquietudes y muchos otros ejercicios creativos, artísticos e investigativos de otros actores de nuestra población o de nuestra comunidad. Eh, evidentemente, cuando hablamos del rescate de la memoria histórica y cuando hablamos de las disidencias, estamos hablando algo que va completamente contrario al, al guión establecido ¿no? dentro de un sistema económico neoliberal que, que implica olvidar todo aquello que no produzca plata de, de manera inmediata. ¿no? Eh, una de las cosas que cuidamos mucho en espacio dentro de las investigaciones que hacemos o dentro de las exhibiciones que se hacen o los documentos que se publican en este momento de manera digital, es eh, investigar bien en diferentes lugares. Eh, dentro de la cosmovisión maya se, se menciona muy seguido que los ancianos son también un recurso de sabiduría. De hecho, son el recurso de sabiduría más grande de, de las comunidades porque dentro de su memoria existe este recurso de la transmisión oral, eh, que en gran parte es eh, lo que ha conformado uh, la historia de nuestros pueblos que el día de hoy conocemos, aparte del textil y por supuesto eh, de toda la evidencia arqueológica que existe, pero digamos, de alguna manera la evidencia arqueológica la vemos muy lejana, ¿no? Los códices están en Europa y las piezas eh, que podríamos tener más cercanas en Guatemala están detrás de una vitrina. Entonces, eh, lo que convivimos, lo que comemos, lo que vestimos, toda esa memoria, el, el tiempo de la agricultura, el calendario solar, el calendario lunar, el respeto por la tierra, eh, las lógicas del textil, porque hay ciertos textiles que se elaboran por mujeres, porque hay ciertos textiles que se elaboran por hombres. Todo esto tiene una lógica dentro de la comunidad que nos ayuda a construir este guión que probablemente hemos olvidado, siempre teniendo el cuidado de no exotizar y no folclorizar, porque mucho de la identidad que conocemos en Guatemala como pueblos originarios surge a través también de un proceso de exotización y de folclorización. Entonces hay una idea en el aire de lo que se supone que tiene que ser una persona de un pueblo originario, ya sea maya quiche o maya cachiquel, no hay un cierto estereotipo. Y lamentablemente como es lo que se replica a través de la historia oficial en los colegios, en las escuelas, en los libros de historia, eh, pensamos que esa es la identidad, pero realmente no, no es así. Es, es una cosa uh, que merece más investigación para que dejemos de cumplir ciertos estereotipos. Y, y ese es el trabajo en este momento de, de Espacio C, de tener estos encuentros de investigación y estos encuentros también de pensamiento crítico, ¿no? de, de cuestionar también eh, ciertas cosas que damos por, por sentadas y, y lo platicábamos en alguna ocasión con una de las personas que llegaban a, a las actividades, pues que si bien tenemos respeto por los ancianos, también tenemos ciertas eh, formas de cuestionar estos conocimientos, porque en mi caso particular y de muchos amigos de mi edad que se consideran y se asumen como maya quichés, sus antepasados inmediatos, ya sea sus padres o sus abuelos, son eminentemente católico cristianos, ¿no? han sido sujetos colonizados porque así eh, ha sido todo el sistema que nos ha permitido desarrollarnos. Si no fuéramos sujetos colonizados, se nos hubiera negado el acceso a muchas cosas, principalmente la educación. Ser un sujeto colonizado implica abandonar nuestro idioma abandonar nuestra indumentaria y abandonar nuestras prácticas, ya sea alimenticias, agrícolas, eh, cosmogónicas. Y al momento de uno eh, renunciar a esto, tiene acceso a ciertas otras cosas, principalmente educación, principalmente salud. Entonces, cuando cuestionamos esto y, y, y vemos en perspectiva, nos damos cuenta de que mucho también de lo que aprendimos ha sido ya un proceso... Eh, digamos de alguna manera eh, adulterado o, o, no sé, mestizado, ¿no? Entonces, eh, pues nuestra posición política es a favor de, de la memoria histórica y eso implica estar definitivamente en contra del sistema hegemónico que existe actualmente. Gracias. Creo que... Eh... Ambos mencionaron este, este, esto de trabajar ¿verdad? desde, con, para la comunidad, que creo que es algo que, que bueno, era, era una, es la razón de ser de la beca catalizadora, o sea, tratar de impulsar proyectos que justo estén buscando cómo crear esa comunidad, desde las prácticas creativas, prácticas artísticas. Eh, y bueno, y un poco como reformando eso también, quisiera quizás eh, que nos comenten un poco sobre qué urgencias existen dentro de las comunidades con las que trabajan o sea, qué, o qué, qué retos han, han asumido ustedes eh, y cómo la beca catalizadora, por ejemplo les ayudó a, a atender eso, pero también a cuestionarse algunas cosas o a entender cómo en la práctica eh, se, se, pues, hay que a veces cambiar el, el camino, entonces como entendiendo que que se trabaja con un grupo de personas eh, bastante específico en el caso de ustedes, que busca también como expandir un poco esa, esa, esa comunidad y, el, y, el, y la visibilización de ese trabajo que se hace. Eh, que nos cuenten un poco como de dónde vienen, de, de cuáles son esos, esos retos que, que ustedes han, han, se han encontrado a la hora de trabajar desde el lugar donde trabajan. Um, bueno, creo que uno de los principales retos que hemos tenido nosotros como comunidad bordadora ha sido como el mantener la, el conocimiento de cómo cobrar cuando tenés un emprendimiento de bordado y creo que es, no creo, es como lo que nos enfocamos en nosotros porque al empezar la pandemia surgieron, como mencionó Ani antes, todos estos emprendimientos de bordado y justamente empezamos a ver como, como mes a mes o semana a semana salían de repente unos tres, cuatro y veíamos como mucha diferencia de, de precios en el, en, el, en el mismo, por decirlo así, gremio. Y entonces lo que realmente queríamos era instruir a las personas y ahí nació una sección por, de webinars que habíamos hecho el año pasado como a mediados de la pandemia para ayudar a la comunidad de bordado a poder instruirse un poco más. Entonces, también, aparte de cómo cobrar, cómo valorar mi propio trabajo manual, porque sabemos que son horas de horas que llevamos en un bordado, malos materiales que sean de buena calidad, y trabajar con ese tipo de cosas, muchas veces las personas tampoco lo, lo valoran de la manera que debería de ser. Y también, al crear una como una marca o brandear mi proyecto. También hicimos uno de, de branding que me encantó porque, bueno, yo soy publicista, entonces esa parte me encanta. Y también empezamos a ver después cómo todo esto empezó a surgir, eh, ya un poco más de identidad y más de, depende de, de, de, de la técnica que utilizaba cada proyecto, cada bordadora o bordador, empezaban a crear más este tipo de, de identidades. Um, y así fue como poco a poco tratamos de, de darle las herramientas a las personas de nuestra comunidad para que ellos mismos pudieran emprender o hacerlo todo como más fácil, darles como todas las herramientas para que pudieran tener su trabajo más fácil. Um, y bueno, y gracias a todo eso también fue uno de los proyectos principales por lo que los participamos en la beca, tratar de... De, te, de ser este director informativo para todas estas personas que surgen de, del bordado y que surgen hoy, que surgieron durante la pandemia y que van a ser, seguir surgiendo. No solamente como emprendimiento para crear fondos para mi hogar, sino también como hobby. El bordado también entra en la vida de muchas personas y en mi caso fue así. Mi abuela no, no, no tuve la oportunidad de conocer a ninguna de las dos. Eh, aprendí a coser fue en la escuela, entonces el bordado llega a mi vida como un hobby para yo ocupar mi tiempo. Y también creo que la pandemia ayudó en, en esto para que las personas pudieran controlar, no controlar o tal vez manejarse mejor en estos tiempos en la casa. Cómo ocupar mi tiempo, cómo dedicar eh, mi espacio. Y esto también fue una herramienta súper importante para nosotros, porque así crecimos exponencialmente en el 2020. Sabemos que fue un año muy diferente, eh, anormal ante todos y vivimos situaciones diferentes y realidades duras en todo el mundo. Y nosotros no fuimos la sección. Y tener el club de bordado, bueno, en mi caso fue como una gasolina para seguir porque tuve rebaja salarial, tuve que mudarme de casa como dos veces <ríe> con dos mascotas y... Bueno, sobrevivir básicamente a todo esto. El bordado fue como toda una herramienta de, de energía y positivismo que se mantuvo ahí y tener como el espacio. Y después que vinieran todas estas buenas noticias que nos ayudaran a cumplir los sueños que siempre hemos querido en estos primeros encuentros, cuando nos reuníamos a, a bordar y a contar lo que nos gustaría hacer con el bordado y, y ahora verlo como volviéndose realidad la verdad nos nos arruga demasiado, bueno, nos arruga demasiado el corazón y es muy, muy emocionante todo lo que hemos hecho y todo lo que viene. Um, sí, no sé si alguna quiere agregar algo más. Creo okay. también que como reto, o sea, nosotros estamos acostumbradas a trabajar con la gente, como como encontrarnos y que fuera una cosa eh, bien orgánica, como de decir, OK, nos vamos a ver en tal parque, vamos a hacer un picnic. Y luego nos costó un montón entender que eso podía continuar eh, desde la virtualidad, por ejemplo. A nosotras nos tomó como, no sé, cinco meses de retomar la idea de tener un encuentro, como, como vencer el miedo a, a entrar en la virtualidad. Y nos dimos cuenta de que quizás estábamos muy centralizadas en encontrarnos en San José o pensar solamente que estábamos creando una comunidad urbana, un, un encuentro urbano. Y después nos dimos cuenta de que en verdad la plataforma que habíamos construido estaba llegando a muchas más personas. Eso creo que nos cambió un poco también la perspectiva de, de lo que pensábamos que estábamos haciendo y cómo incorporar entonces estas otras personas que ni siquiera conocíamos ni teníamos idea de que nos conocían. De repente en los encuentros virtuales nos topamos con personas de zonas rurales, nos topamos con personas que nos seguían desde otros países y empezamos a entablar diálogos que ya no solo involucraban el bordado. Se han acercado a nosotras otro tipo de colectivos para agenciar cosas en conjunto, que también es algo que nos tiene súper emocionadas. Y se han empezado a gestar proyectos a partir de la visibilidad que nos dio esto, que nos daba tanto miedo. Como virtualizar nos, nos asustaba tanto que nos estábamos cerrando las puertas a otro montón de posibilidades. Y además nos permitió darnos cuenta del valor que tenía para la gente este encuentro mensual que nosotras pensábamos era, no sé, un, un, una fecha de encontrarnos, pero no sabíamos que la gente lo esperaba tanto. Entonces luego al hablar con las personas y que nos manifestaran también como su expectativa de encontrarnos una vez al mes, nos dio también el impulso para, para mutarlo, para que ya no fuera solamente encontrarnos a hablar sino que se volviera un espacio para conocer otras perspectivas. Empezamos a invitar gente, invitar gente que tal vez no abordaba, pero que nos podía contar su experiencia en otras cosas. En dibujar, por ejemplo, o en gestionar sus proyectos desde plataformas digitales. Invitamos personas que, que puedan aportar, ya no solamente desde el lenguaje bordador que era lo que nosotras conocíamos, sino desde un conocimiento situado, pero que podría ser también expandido, que la gente podía entonces agarrar esta experiencia que estaba compartiendo una persona, volverla propia e incorporarla dentro de su lenguaje o dentro de su campo de acción, que no precisamente eh, está mm, en torno al bordado, sino en, en su vida misma. Como después de tener una reunión con alguna persona ilustradora, creo que rescato, por ejemplo, el caso de Nella Snow que nos estaba contando como a ella le daba miedo eh, dejar saber a la gente como sus, sus ideas creativas o dar a conocer su trabajo y cómo eso genera entonces en las personas como esta eh, puerta o esta idea que a la que tal vez nunca se había enfrentado o, o no se lo había propuesto pues de de dejar a conocer lo que pensaba y entonces se vuelve como un poquito en, en un detonante de cosas lindas, que después la gente se ha acercado a nosotros para decir, hey, aquel día que nos reunimos y que hablamos de tal cosa que quizás no era el, el foco o, o la atención hacia donde nosotros lo estábamos dirigiendo, sirvió para esas personas para generar otras cosas. Y creo que en eso la pandemia nos ha sido grata, en el hecho de que nos damos cuenta de que Podemos impactar más allá de lo que habíamos pensado y podemos también recibir desde otros lugares que no habíamos tomado en cuenta. Y bueno, un poco como para ya aportar yo algo y no alargarlo más, creo que también un reto para, para nosotras es como, tal vez desde el inicio, ¿verdad? Como, ok, es un club del bordado, ¿cómo hacemos para que la gente no lo lea como lo que la gente lee normal, ¿no? Señoras bordando. O sea, ¿cómo hacemos para que la gente comprenda que el, el bordado va mucho más allá de bordar, no sé, flores eh, para adornar la casa, ¿no? Como que también eh, se vea o se revalorice y se resignifique la labor del bordado, ¿no? Entonces, también creo que eso ha sido un reto y que justamente abrirnos a todas esas posibilidades como que también ha, ha hecho que las personas empiecen también a ver el bordar como como algo distinto, como algo que puede salir del espacio de la casa, como algo que tiene una fuerza, como algo que puedo utilizar como un medio de expresión, que es arte también. Entonces, como que creo que todas esas cosas que nos pasaron el año pasado y abrirnos a esas posibilidades también han hecho como que las personas también vean y resignifiquen, digamos, el valor del bordado. Y no solo lo digo como por lo que hemos vivido de que es importante que obviamente sepamos cobrar y que la gente también valorice lo que hacemos sino como que las personas que también se han dedicado o que se han encontrado con el bordado ya sea como un hobby que también lo vean como una ventana a, a otras cosas no a, a, un, a un espacio de expresión personal a, a darme la oportunidad de crear sin tal vez eh, medirme con otras personas sin, sin ponerme también barreras de que no, es que yo tal vez no tengo como una educación artística o no, yo ni siquiera sé dibujar, cómo voy a abordar entonces creo que también los encuentros y, y recibir como todos los aportes de otras personas y otros grupos como que ha hecho también que las las personas como que nos nos frecuentan y que son parte de nuestra comunidad también hayan tenido como, como esa, ese momento de ah sí, yo también lo puedo hacer y no tengo como que, que sentirme juzgada o no tengo como que sentir que tengo que tener todo un historial en X o Y cosa para, para hacerlo. ¿no? Entonces creo que también eso como que ha sido un reto, pero a la vez creo que lo hemos sobrellevado y hemos logrado también como lograr, o sea, llegar a ese punto, como que las personas puedan ver el, el bordado como algo más allá de lo que tal vez estaban acostumbradas a, a ver. Muy bien. Eh... Habla, preguntaban un poco sobre qué necesidades había más urgente en nuestras comunidades o de pronto qué, qué retos podíamos tener. Eh, por lo menos desde nuestra perspectiva, desde espacio, eh, digamos en Guatemala los pueblos originarios o, o, o los grupos étnicos, los grupos culturales eh, están divididos a, a través de su idioma, ¿no? Y los tres grupos más grandes que existen en Guatemala son los cachiqueles, los quichés y los sutujiles. Estos tres grupos son los que eh, tienen una mejor eh, capacidad económica, tienen tenencia de la tierra, eh, acceso a la educación y, digamos, todo lo que implica la vida moderna y un poco de la posmodernidad, ¿no? Entonces, ya diciendo esto, nosotros estamos conscientes plenamente también de que estamos desarrollando nuestro ejercicio crítico y nuestros ejercicios artísticos eh, sentados ya en, en alguna especie de privilegio o de facilidad. En primer lugar, porque eh, Chichicastenango es un pueblo eh, que con todo y sus comunidades reúne a 110 mil habitantes. Eh, la economía principal en Chichicastenango es el comercio. Eh, la agricultura eh, la economía turística porque Chichicastenango es una comunidad turística recibimos eh, turismo de todo el mundo y bueno, eh, antes de la pandemia ¿no? y eh, la economía de remesa, porque la economía de remesa es súper importante para Guatemala bueno, prácticamente para todo el Triángulo Norte y México entonces eso también nos da eh, una comunidad que ha tenido eh, acceso a Diferentes situaciones eh, que van más allá de, de la media, digamos, de, de otras comunidades. Y esto nos ha ayudado mucho a identificar de una manera más fácil cuáles podrían ser las necesidades eh, que de hecho lo, se manifiestan abiertamente y los retos que tenemos a través de espacio. Eh, necesidades como, eh, digamos, eh, materiales en Chichicastenango, quizá no haya muchas, porque como mencionaba anteriormente, la mayoría de personas aquí son comerciantes y eh, tienen un buen sustento económico, pero eh, todas estas actividades económicas están basadas en un statu quo y ese statu quo eh, impide justamente ser disidente o, o ser crítico. Entonces, la, la necesidad más grande que tenemos aquí es hablar, es expresarnos, es... Eh, Cuestionar es dialogar. Eh, aquí todavía se dan bodas entre niños de 13 y 14 años, eh, todavía se dan los matrimonios arreglados, eh, todavía tus papás te dicen que tenés que estudiar porque eso va muy bien con la actividad económica de la familia, entonces eh, no hay chance de decir, bueno, yo quiero estudiar otra cosa, o me quiero dedicar a algo más, sino que digamos de alguna manera sí, sí sigue siendo muy impositivo y a través de de estos ejercicios eh, artísticos que se vuelven al final comunitarios eh, nos hemos dado cuenta que, que repito lo de antes eh, hacer un espacio seguro eh, crear un, un safe place ayuda mucho a personas de mi edad y más jóvenes que es realmente nuestro público de 30 35 para abajo a tener de alguna manera otra claridad no en primer lugar eh, pensar que no se van a morir de hambre si son artistas o si se dedican a una profesión creativa, porque ese es un gran estigma que todavía se maneja por estos rumbos. Evidentemente no, no vas a vivir como, no sé, Bill Gates, si te vuelves artista, o, o no sé, de pronto como Jeff Koons o Damien Hirst, pero eh, sí existe una dignificación del trabajo artístico y es algo que todavía no somos eh, capaces o no hemos tenido el acceso de ver y por eso se limita mucho la profesión artística. Eh, también otras profesiones que están de por medio dentro, dentro de nuestro ejercicio. Eh, yo soy politólogo, eh, mi hermana también es politóloga y es internacionalista. Y cuando nosotros decidimos estudiar estas profesiones de ciencias sociales, eh, varios conocidos y amigos de mis papás les dijeron que, que para qué estudiamos eso, porque eso era un retroceso para la familia. no o sea, que nos íbamos a morir de hambre o que íbamos a terminar vendiendo libros eh, de puerta en puerta, literalmente. Entonces, pues, eh, ya ven ustedes cómo estas dinámicas del statu quo son, son tan fuertes para estos oficios, porque se espera que pues, la población pues salgan doctores y salgan abogados que, que tienen una función más visible dentro de la comunidad y dentro de la sociedad, mientras que la profesión artística o la sociológica, la humanística, tienen a ser relegados, pero... Justamente por eso es que nuestro, nuestro espectro político, nuestro sistema electoral y nuestro sistema económico nos obligan a, a olvidar todo aquello que, que deberíamos tener como esencial. Entonces, pensaría que tanto dentro de nuestra comunidad como otras comunidades, y me atrevería a decir que en los grandes centros urbanos, eh, la mayor urgencia es la memoria histórica. En Guatemala tenemos un récord de elegir siempre a alguien de derecha, centro-derecha eh, porque tenemos de alguna manera cierto temor ahí al, a los otros espectros políticos no y es por esa falta de, de memoria, por esa falta también de, de lectura de pronto eh, y pensamos que, que a través del arte pues, se puede crear también una narrativa diferente de, de lo que es la construcción de la memoria el arte, al igual que muchas otras actividades humanas, está en constante cambio y en constante movimiento y se va creando a partir de diferentes actores. Si bien es cierto, muchos artistas en su disciplina se dedican a plasmar lo que ellos ven o entienden del mundo, muchos otros tienen que ser más objetivos y registrar de una manera más eh, clara de pronto los acontecimientos artísticos que suceden en sus comunidades que no es lo mismo que lo que sucede a nivel macro como país. no? Por ejemplo, eh, los artistas del área de Comalapa y del área del lago de Atitlán, que ellos son cachiqueles y tzotujiles, ellos retratan muchísimo eh, ciertos movimientos eh, o ciertos acontecimientos, como por ejemplo el conflicto armado interno en Guatemala, eh, el terremoto que sucedió hace 42 años, que sí desoló mucho eh, específicamente como alapa hay, un, um, hay una amplia variedad de pinturas que hablan de esto y ahora en el área central, en, en el valle central de Guatemala, hay muchísimos artistas que están trabajando en torno a las tragedias que han sucedido por las erupciones volcánicas y los asentamientos humanos que existen en las faldas de los volcanes y que pues la tragedia más famosa sucedió hace dos o tres años con el volcán de fuego. Eh, las autoridades reportaron a, alrededor de 200 muertos y unos cuantos más desaparecidos, cuando las personas de las comunidades sabían eh, específicamente que eran más de 3.000 personas soterradas por, por los flujos piroplásticos, ¿no? Entonces, todo esto hace que, que nosotros nos demos cuenta todos los días que la historia se puede construir a partir de todas estas muestras de memoria que suceden en diferentes territorios y que cuando se unen es capaz de crear una narrativa que no tiene nada que ver con la narrativa oficial, que ofrecen los libros de texto, que ofrece la historia aprendida, que ofrecen los medios de comunicación, eh, que no tiene pues nada que ver con, con la realidad que nosotros tenemos. Entonces esta sería la urgencia más grande, por lo menos dentro del espectro de trabajo que nosotros tenemos. Gracias. Claro, o sea, yo ahí lo que veo, que no quería dejar como de, de rescatar un poco como que ese paralelo que ambas pues, ambas organizaciones intentan eh, de alguna manera u otra generar ese espacio, ¿verdad? De conversa, lo que decía eh, Diego también como de, de hablar y de escuchar y de expresarnos. Y justo como para rescatar cierta memoria, desde lo macro, o sea, este, este espacio más político, ¿verdad? A nivel de, de comunidades eh, en Guatemala, hasta como micropolíticas que vemos, ¿verdad? A nivel personal, como de estar en un, en un espacio seguro, de, de compartir ese, este, este quehacer y estos saberes. Y bueno, justo de eso iba un poco como... La, el título de esta sesión verdad, como re, intentar reivindicar un poco esa, ese quehacer porque como, como mencionaba Noelia creo que también hay, hay muchísimos prejuicios a la hora de hablar de arte o de prácticas artísticas prácticas creativas, hay muchos prejuicios que, que, que claro que el arte es verdad, como decía Diego eh, Damien Hirst y Jeff Koons y el, la historia del arte con A mayúscula y los hombres blancos haciendo para los museos eh, para nosotras también, como de teorética, creo que es importante expandir esa idea. Lo hemos, lo hemos repetido, lo he dicho yo varias veces, creo ya durante estos, estos tres días, que es importante también entender que, que esos espacios de, de, de, que se hacen desde el arte, justo es un poco como para dignificar, pero a, a través de, de, la, de, de dar visibilidad a estos quehaceres, de dar visibilidad y dar voz a estas otras voces que quizás no han sido escuchadas. Eh, en, en, en todo el espectro verdad eh, bueno creo que no sé si si, <ríe> si esto les resuena de alguna manera y si quisieran comentar algo, algo al respecto eh, o si no como que podemos pasar a la próxima pregunta pero me parece, me, parecía, me parece que es como importante también entablar ese diálogo porque a pesar de que parece que sus proyectos están como son, atienden cosas bastante distintas uh -huh. Es importante, creo yo, darles esa, esa, como que ambas están intentando de alguna manera u otra reivindicar esas voces y, y recuperar esos, esos, esos quehaceres que se conocen, verdad, como tradicionales o incluso en otros idiomas como folclore, que obviamente es horrible, <ríe> pero que sí, sí dan, sí, sí dan paso como para generar ese, ese espacio de, de encuentro y de y denunciación de, de que, que quizás no lo van a hacer los relatos oficiales o no lo, jamás lo va a hacer la historia como la conocemos, ¿verdad? la historia hegemónica, sino que se devuelve más como a, a, una, a una escala más humana, más micro, más personal. Creo y, que desde nuestra realidad quizás no, no tenemos aún conocimiento del bordado como como técnica originaria en Costa Rica o como de, de un saber así tan, tan ancestral. No hemos tenido la oportunidad de encontrar un grupo o, o de tratar con personas que hayan desarrollado el bordado de una perspectiva tan ligada a las culturas originarias. Sin embargo, lo que nosotras sí nos hemos topado mucho es con personas bastante mayores a nosotras y que han asumido el bordado ahora siendo más adultas como una forma de expresión, mientras que en su juventud o cuando lo conocieron fue más una imposición o una cosa doméstica que aprendías por ser mujer o que, bueno, es un poco particular, pues hemos hablado con personas que tienen ya bastantes años que están bien grandes que lo asumían como una cosa doméstica o como mencionó antes Noé una cosa que antes se entendía como para generar objetos eh, decorativos o para, para adornar tu espacio. Luego hemos tratado con personas que creo que es, es algo que hemos notado y que no, no tenemos escrito, pues, pero, pero como que se salta al bordado y se vuelve un poco una cosa como un castigo. Como, por ejemplo, si pienso en la generación de, de mi mamá o las mamás de mis amigas, en las que esto se veía como, ok, entonces si no vas a estudiar, tenés que ponerte a abordar, tenés que hacer las cosas que hacemos las mujeres. Y también lo viví yo como, como un poco de rechazo, tipo que mi mamá me decía, ¿por qué vas a aprender a coser? ¿O por qué vas a aprender a bordar si lo que tienes que hacer es ir a la universidad y leer libros y ser profesional? Entonces nos hemos topado como con estas... Pluralidades de realidades que se asumen de manera generacional en torno a lo que hacemos. Un poco identifico que en nosotras se vuelve más esto que Noelia mencionaba, como un deseo de comunicarnos o de expresarnos a través del bordado. Y pienso que eso es algo que, que a mí particularmente me gusta mucho del Club del Bordado. Como que un poco nuestra gana de, no sé, de de hacer ruido a través de las agujas, de, de invitar a la gente a abordar por temas que tal vez son polémicos para estas otras generaciones. Se ha vuelto un, un puente, un, un diálogo. No ha sido como una confrontación. Si de repente nosotras convocamos para bordar pañuelos o para hacer una pancarta para la marcha del 8M y se acercan a nosotras señoras que nos han dejado saber, hey, en mis tiempos no se bordaba de esta manera pero me gusta que estemos usando el bordado ahora para hablar, me gusta que ahora lo usemos para expresarnos, que creo que eso no es, no es tampoco como un mérito nuestro, es algo que está sucediendo a nivel local y global, el hecho de juntarse a, a hacer con las manos o hablar con las manos, y para mí ese, ese puente, esa brecha que podría hacer diferencia, que podría separarnos o que podría como marginar lo que hace... Una generación a la otra más bien se ha convertido en un diálogo, en un puente, en un espacio de compartir, aunque no estemos tal vez de acuerdo, aunque no entendamos a veces cuando se nos acerca una persona que está abordando eh, vírgenes o pasajes de la Biblia, los mandamientos o así, pero se vuelve siempre en un espacio que, que permite el diálogo, que en lugar de ser confrontativo o, o segregar, nos permite hablar y entablar puentes. Es, es lo que más me ha gustado. Hacer una convocatoria de, de bordados muy antiguos, porque estoy segura que en todo, en algunos, tiene que haber algún código, algún, algo que se puede leer, porque realmente eh, sí es un medio de expresión. Entonces puede y, ser que se estuvieran bordando vírgenes y flores, pero... Hay algo, algo están contando, algo se podría también, no hay, como es tradicionalmente asociado con las mujeres, también sí. es interesante esto que decís, ¿verdad? Que sí, puede ser imposición, pero a veces dentro de esa imposición también había algún tipo de rebeldía que, que se puede sí, ver. Sí, totalmente. O sí. otra cosa que yo he leído o me he encontrado por ahí, que en realidad el, el bordar este, es una excusa. Ah, Porque realmente lo importante es la conversación íntima que se genera y ese espacio de reunión de mujeres en donde muy posiblemente se intercambiaron un montón de otros conocimientos u otras cosas mientras se estaban bordando una abejita en una flor, ¿verdad? Entonces creo que hay una cuestión que también mencionó Diego de la tradición oral y de esta sororidad que también mencionó Noelia, que... Que es muy intangible y que es inherente a, esa, a ese acto de ocultarse mujeres con la excusa de bordar, que es permitido o socialmente muy aceptado, pero que no sabemos que se hablaba uh -huh. en esas reuniones tan íntimas. Uh -huh. De hecho, ahora que eh. mencionas eso, hay un libro que, de hecho, para la última exposición que organizamos del club, eh, en realidad fue como que nos basamos en ese libro. Es un libro de Roshika Parker. Eh, ahorita no. Me acuerdo el título, no sé si las chicas lo recuerdan, pero hay una frase específica del libro, en realidad el libro es como un poco la historia ¿no? del, del bordado, de, de su parte eclesiástica a su parte de la domesticidad del bordado, pero había una parte que decía que era peligroso más bien, tal vez así hasta cierto punto, como que las niñas bordaran porque cuando estás bordando estás concentrada, estás callada, pero en realidad no puedes, la persona que te ve no puede saber qué estás pensando, qué estás pensando pero no estás comunicando eso que está dentro de tu cabeza, ¿verdad? Entonces, es un poco también esta idea, como que como lo que acabas de decir, que abordar puede ser una excusa para yo maquinar, para yo cuestionar, para yo, eh, para generar, ¿verdad? Como preguntas alrededor de mi situación y, y demás. Entonces, pues un poco por, por ahí, sí. Yo quisiera añadir algo. Adelante. Y, que me parece muy interesante. Bueno, son dos cosas. En primer lugar, sí me parece que es muy necesario y es muy importante lo que están haciendo en el Club de Bordado, eh, sobre fijar precios y tener como de alguna manera una media entre todos. Eh, porque acá, por lo menos en, en comunidad, sí hemos visto que, que tomó un cierto tiempo que sucediera. Eh, para nosotros el textil es una pieza medular de, de nuestra historia y de nuestra manera de ver el mundo. Y por lo menos aquí en Chichicastenango, eh, un traje completo de, de mujer no baja de los 1,500 dólares, eh, ya sea tejido, brocado o bordado, y un traje de hombre ceremonial completo está por los 2,500 dólares aproximadamente. Entonces, justamente eh, ya, es de, ya está dentro de, de, nuestra, de nuestro ideario eh, que, que existen estos rangos de precios eh, para, la, para nuestra vestimenta, digamos, ya, ya lo tenemos en mente, pero tuvo que suceder todo este proceso eh, dentro de la misma comunidad de las tejedoras y tejedores, bordadoras, bordadores, para, para llegar a estos consensos, ¿verdad? Y que en la actualidad lo que determina los precios en realidad es el del, del, de la indumentaria, eh, es la técnica y es la calidad de los hilos. Pero, digamos, ya son cosas como más técnicas que, que sucedieron con el tiempo, ¿no? Eh, para, para el tejido que hoy conocemos, eh, para el textil que hoy conocemos. Y la segunda cosa es que sí, eh, a mí siempre me ha parecido como lamentable que cuando se piense en bordado o se piense en tejido, se piense en un proceso de domesticación y por consiguiente anulación cuando hemos visto artistas poderosos utilizar, o sea, poderosos en el sentido de su mensaje, ¿no? Eh, artistas, mujeres, esencialmente, utilizar el bordado como parte esencial de su práctica. Lo vemos en una serie de gofrados que tienen bordado de Marilyn Boror, donde ella recuerda el textil que, que poco a poco ha ido en desuso. Lo vimos en el siglo pasado con, con eh, ay, perdón, se me, con se me olvidó el nombre de ella, pero eh, lo vimos en una serie de pañuelitos que sucedió durante la, la Bienal de Arte Pais, eh, que fue también una pieza de denuncia donde ella abordaba eh, mensajes muy fuertes de, de denuncia, Isabel Ruiz, ella es. Eh, ahorita en Costa Rica hay una artista muy fuerte que también está abordando, que es Enma segura, y pues lo hemos visto constantemente, ¿no? Ahorita en la Bienal FEMSA también está eh, pues me recuerdo de él por su Instagram, eh, Puki de Alabama, que presenta un rebozo Joto, porque se supone que los hombres no deben tejer en telar de cintura. Y él hace un, un rebozo que tiene brocadas unas letras donde dice Joto y donde dice otros insultos a la comunidad LGBT por los mismos estigmas dentro de los oficios. ¿no? Entonces a mí siempre me ha parecido curiosa esa relación de, de que porque se piensa que es un oficio doméstico, se anula completamente cualquier otro pensamiento o cualquier otra carga política que podría tener. Y pues eso quería aclarar o agregar. No, su, sí, o sea, creo que parte de es justo intentar resignificar, bueno, no sé si resignificar, pero como que intentar darle esa, esa, ese valor a a estas prácticas que sí, que se entienden como domésticas o como tradicionales, etcétera, pero que tienen una carga política histórica muy fuerte y que creo que hoy en día también son herramientas de, muy poderosas para justo poder generar desde unos espacios de enunciación diferentes, desde, desde un quehacer también como, eh, y comunitario, que me parece como clave también, que son, que son, son, son quehaceres comunitarios y que, y que justo van en contra de esa, esa idea de individualidad, como decían ustedes al principio, las chicas del club, que decían como que no se conviertan una, en una competencia, sino que más bien juntémonos para ver cómo hacemos para que esta, este gremio y este, club, o sea, este grupo pueda surgir y podamos poner los precios justos y entre todas surjamos y no nada más sea como, ah, yo te lo voy a hacer más barato porque. Porque necesito la plata y más bien es como contraproducente para todo el mundo. Creo que sí, es, es, es importante esa, esa dimensión colectiva que tienen estas prácticas. Eh, creo que, bueno, ya como, quizás como para ir cerrando un poco, yo quería hacerle la, la última pregunta. Eh, no, no hemos hablado específicamente de, de qué plantearon hacer con, con la beca. Eh, y nos gustaría tal vez saber y que le cuenten a las personas que nos están acompañando hoy, que, que venga a conocer un poco cuál fue el proyecto que propusieron eh, y cómo al, al intentar implementar eso surgieron, no sé, retos o aciertos o imprevistos, casos. cambios, porque creo que también para nosotras es importante que esta es una beca que permite una flexibilidad para que esos aprendizajes sean posibles y para que la gestión de, de estas organizaciones independientes, eh, que es una, que su, su, tiene, tiene toda su otra manera de trabajar, que puedan justo eh, tener ese, esa, sí, esa, esa libertad de proponer y de, y de cambiar durante, en el camino, eh, precisamente escuchando qué es lo que van necesitando, tanto al interno de la organización como las comunidades para las cuales están trabajando y con quienes están trabajando. Entonces, no sé si, si nos cuentan un poco de ese proyecto que propusieron y esas otras cosas que, que tal vez no salieron como se habían planteado, pero que también generan ciertos aprendizajes. O oh, cómo están dando el proyecto. ¿Cómo? Sí, sí ¿qué está? Está, entonces, sabemos que están todavía caminando este proceso, entonces también para que nos cuenten un poco cómo es Bueno, nosotros planteamos como proyecto eh, hacer un sitio web que centralizara esa información que teníamos identificada. Eh, en principio pensamos en estas cosas como de emprendimientos. Después nos dimos cuenta en las reuniones virtuales que no estábamos identificando todas las personas que estaban bordando y entonces se nos ocurrió que era bien valioso hacer un mapeo. Tal vez no tanto un mapeo específico como de talleres, porque muchas de las personas que nos dedicamos a bordar trabajamos desde nuestras casas, ¿verdad? Entonces no queríamos poner nuestras direcciones en Internet, pero sí por lo menos ubicar eh, zonas del país donde la gente estuviese bordando. En el proceso de investigación nos dimos cuenta de que el club eh, no era una entidad que pudiera permanecer en el tiempo. O por lo menos la identidad que tenía el club como agrupación no respondía a lo que nosotras queríamos para el club. Por ejemplo, intentamos en primer lugar <ríe> encontrar una manera de, de respaldar lo que íbamos creando y nos dimos cuenta de que para inscribirlo eh, si lo hacíamos de esa manera iba a quedar el club a nombre de una de nosotras como si fuese algo que una de nosotras planteó y entonces nos dimos cuenta de que para que de verdad sea permanente en el tiempo y que lo que nosotras estamos haciendo impacte no solo nuestra realidad inmediata sino que alguien lo pueda llevar a no sé dirigir en el futuro Ocupábamos oficializarlo como una entidad colectiva, entonces un poco nos fuimos también por allí, empleamos una parte del dinero en fundar una asociación que respondiera a estas necesidades colectivas y a estas ganas de que tuviera una entidad colectiva, eh, que tenga entonces una junta directiva y que en determinado momento, si alguna de nosotras no puede continuar, alguien pueda sucedernos y que esté pues, la base de las ideas que nosotras tuvimos, pero que puedan seguir en el tiempo. Entonces, un poco nos hemos tenido que ver enfrentadas a la legalidad, algo que ninguna conocía y que llegamos ahí siguiendo la ruta que nosotras trazamos, que era centralizar esta información, pero nos dimos cuenta de que no la conocíamos ni siquiera bien, sino que tuvimos que modificar en ese sentido nuestra identidad y dejar escrito ¿Qué, qué, qué es lo que nos agrupa y cuáles son nuestros propósitos para que ojalá pueda continuar el club, si en algún momento nosotras decidimos no continuarlo o por responsabilidades o lo que sea que suceda alguna de nosotras no puede seguir que podamos pasarle el club a otras personas que ojalá tengan el mismo espíritu de, de querer que crezca eh, y por, ahí, por ahí vamos Estamos todavía investigando y supongo que nos daremos cuenta de más cosas que, de las que nosotras no teníamos todavía idea y que nos ayuden a sentar las bases de un proyecto que ojalá continúe en el tiempo. Y sí, sí. para contestar un poco como la pregunta de, de qué, qué fue lo que propusimos de, de proyecto, eh, como mencionaban y nosotros quisimos, y como lo mencionamos antes, ser como toda esta plataforma informativa para cualquier persona que quisiera abordar o quisiera emprender, por eso también, aparte de darnos cuenta que teníamos que ser una asociación para poder inscribirnos como una marca y respaldar y proteger nuestras ideas. Eh, también el proyecto es tener un sitio web donde podamos proyectar todo esto, lo que somos, nuestra identidad, nuestras ideas, nuestros eventos, nuestros puntos de encuentro y todo este mapeo, como centralizarlo y el, el proyecto es un sitio web que ya está en desarrollo eh, bueno ahorita está en mantenimiento construcción creo que va a estar como ya al aire dentro de dos semanas aproximadamente gracias como parte también pues del proyecto y eh, no solo como que sea ese lugar donde las personas puedan encontrar la información también queremos aprovechar y que también el, el sitio sea como eh, el espacio, digamos, donde podamos eh, llevar un registro de las actividades que se realizan, de los proyectos que hacemos, eh, de cada encuentro también, ¿no? Como poder ahí dejar como las memorias de qué es lo que sucede, quién nos acompaña, que las personas que visitan el sitio y se informen de las actividades también puedan conocer a esas personas como que se nos, se nos unen en cada encuentro, a los colectivos con los que eh, organizamos actividades y proyectos entonces también un poco para tener un registro eh, mes a mes de las cosas que hacemos porque a veces y un poco también de lo que nos dimos cuenta en el proceso es que mucho nos enfocábamos como en, en organizar la actividad y llevarla a cabo pero tal vez la parte de un registro hasta fotográfico de los encuentros a veces se nos olvidaba ¿no? como que decíamos ay qué, qué bueno encontrarnos y hablar y todo y cuando ya todo el mundo se iba es como que ni una foto tomamos, no hay recuerdo de que eso sucedió. Entonces la importancia también de ese registro, eh, no solo fotográfico, sino también de, en, en palabras, ¿no? Entonces que la gente que no se nos pudo unir, pues que también a los días pueda ingresar al sitio e informarse. Ah, mira, llegó tal persona, habló sobre tal cosa, se vio esto, se hizo esto. Y un poco como también registrar todos esos eh, acontecimientos que, que vamos viviendo. Entonces todo va a estar como ahí. Esperaremos. Sí, y de hecho, bueno, de la idea que, perdón, quería como agregar algo. De hecho, de la idea que hemos tenido, que surgió el año pasado con nuestros encuentros virtuales, eh, era hacerlo más como un, un espacio de sororo y, y de apoyo. Y como mencionaron las chicas antes y todo este registro, contamos el apoyo realmente sin, sin paga. O sea, las personas que invitamos a nuestros espacios, eh... Si podemos, si está en nuestras posibilidades, les, les enviamos como las herramientas para poder abordarlo. Y estamos muy agradecidas porque se hablan de temas súper diversos y son de aprendizaje para cualquier persona. O sea, el, el, hemos tenido la oportunidad desde textiles, de ilustración, de compra digitales, demasiados temas diferentes. Y esperemos y esperamos que esto siga y cada vez crezca un poco más, porque también es un espacio que ha llegado hasta Guatemala y Colombia que también no teníamos conciencia de que estábamos en esos espacios, que también nos alegra un montón. Diego, ahora sí, contanos un poco cómo va espacio. Sí. Ok, eh, nosotros planteamos para la beca catalizadora eh, la creación de una línea editorial para preservación de conocimientos. Eh, comunitarios y para documentación de estos conocimientos a través de expresiones artísticas. Eh, cuando eh, pues resultamos seleccionados y todo, nos dimos cuenta que podíamos optimizar los recursos, entonces comenzamos a platicar con algunos amigos que ya tienen editoriales que publican libros físicos. ¿no? Entonces eh, decidimos que nos iba a rendir más los fondos de la beca si sí, destinábamos estos para el pago de los autores o los escritores los investigadores sus honorarios no eh, que en realidad también son un poco simbólicos porque ellos también se sumaron a la causa entonces eso nos va a ayudar a, a tener como más publicaciones eh, más adelante pensamos que que así como como vamos y como lo hemos planteado probablemente eh, los fondos van a rendir para unas cinco o seis publicaciones eh, y pues en principio eh, vamos a el primer libro que se va a publicar, va a ser con una editorial de Quetzaltenango, con nuestro amigo Manuel Rodas, la, la editorial se llama Sion, eh, y el formato del libro pues es un, un formato también bastante accesible, que nos dio la idea Nico Pradilla de Ediciones Económicas, porque la idea es que estos libros también circulen en la comunidad, ¿verdad? No, no solamente salgan para, para librerías y también pues, para instituciones, ¿no? Porque sí, sí también tengo presente que hay que llevar estas publicaciones a la biblioteca de teorética. Sí, pero eso ya es el tráfico que hacemos entre nosotros. Sí, eso ya es el sí, trabajo verdad. que hacemos entre nosotras. Sí. Definitivo. Tenemos un para que usamos. Pero sí nos, nos interesa mucho que, que todo este conocimiento también circule aquí adentro porque si no me sentiría un poco extractivista, ¿no? Entonces sí, sí para nosotros es importante que, que, se, que se queden los libros aquí, que otra porción salga, porque, eh, bueno, eh, puntualizando, perdón, este primer libro eh, participa eh, un texto de Rosa Chávez que ella nos cuenta su, su práctica a través de la identidad, su práctica como poeta. Está Luis Morales Rodríguez, eh, o Niebla Púrpura, que es su nombre Drag, y él nos habla de la disidencia del cuerpo y el arte dentro de una comunidad, y también lo que significa ser exitoso, porque digamos en las comunidades a veces es muy diferente el sinónimo del éxito más en una carrera artística. Tenemos un texto que cohesiona a estos dos de Maya Huracán. Y un texto mío eh, a modo de prólogo y eh, pensamos tenerlo listo para la primera semana de mayo y hacer la presentación. Todavía no tenemos decidido el nombre de la colección de libros, eso sí falta. Y ahorita estamos pensando, eh, porque todavía tenemos un poco de tiempo y ya todos los escritores de verdad muy responsables ya nos dieron sus textos y eso a mí me tiene muy contento, eh, lanzar una convocatoria abierta. Eh, con la, el mismo honorario que se le va a pagar a los otros escritores para alguien más que quiera sumarse y que presente un proyecto bonito de, de texto, ¿verdad? De unas cinco o diez páginas máximo, pero cinco sería lo ideal. Eh, porque también quisiéramos hacerlo dinámico, ¿no? Porque de alguna manera también, pues, eh, estuvimos armando un poco el ideario de la primera publicación, pero de alguna manera yo sentí personalmente que fue como a dedo, porque dije, bueno, esta persona... Es, se, se adecua a esta línea de pensamiento y tenemos muy buena comunicación. Entonces pensamos que esto de hacer también la convocatoria nos nos da chance como a, a, abarcar, a abarcar, también como más personas o u otras ideas que de pronto nosotros no estamos abarcando. Y la segunda cosa, eh, esto es en principio lo, lo que planteamos para la beca catalizadora y el por qué lo planteamos. Es porque de los conocimientos de nuestras comunidades hay muy poco escrito. Uh, lo, lo mayor, la mayor parte de información se maneja con tradición oral, con textil de, y con tradiciones o, o muestras tradicionales de la cultura. ¿no? Y eh, tenemos una amiga que ahorita está haciendo una investigación de una deidad muy importante para nosotros los, Maya, los mayas de Guatemala, eh, que es el abuelo Rilajmam o Mashimón. Y esta es una deidad pues, que para nosotros es muy importante dentro de nuestro ideario y dentro de nuestro panteón, por decirlo así, de deidades. Y en el año 2010, un sacerdote católico del Opus Dei hizo un libro donde él exponía que estos cultos eran satánicos y, y exponía incluso el nombre del demonio que simbolizaba cada una de las deidades. ¿verdad? En, en el año 2010, o sea, no fue en, en el siglo II después de Cristo. Entonces, eh, cuando uno busca en internet información sobre Mashimón, aparece ese libro como libro de consulta para investigación. Imagínense que, el, o sea, ese, ese todavía, esa idea que flota en el ambiente. Entonces, para nosotros es como muy importante también que exista un material de investigación que sale desde nosotros, desde nuestra vivencia, desde nuestra práctica diaria. Y no de algo que un investigador que, que ni siquiera es de aquí, porque el, el sacerdote ni siquiera es de Guatemala, eh, vino a decir, ¿verdad? Entonces, básicamente lo, lo estamos haciendo por, por este lado. Y pues hablaba de la Deidad porque para nosotros, eh, nuestra práctica agrícola, nuestra práctica política, nuestra práctica ritual, eh, eh, nuestra práctica textil es una sola, ¿verdad? Tiene todo que ver siempre. Y es un statement político también. Entonces, pues, quizá era el ejemplo como más cercano que tenía, pero para eso es que vamos a utilizar la, la beca para las publicaciones. También lo esperaremos con ANSYS, ya llegarán sus sí, publicaciones sí. por acá. Gracias, ya los visitaré. Sí, <risa> hacemos, sí, esperando que no se nos permita vernos en vivo pronto. Nosotras, bueno, Paula ha estado llevando una memoria de esta conversación en un jamboard que te estado compartiendo en, eh, durante los últimos días de cada una de las sesiones como para que quede alguna de las, no sé, extractos de cosas que han dicho, cosas que, que nos resuenan o que nos parece importante destacar. Entonces les vamos a compartir y Paula va a leer algunas de estas cosas que se han dicho ya como para ir cerrando, pero también como justo para crear una memoria escrita que, que, que, que, que nos queden también estas estos esta conversación y, y estas ideas que siempre quedan ahí revoloteando y que luego probablemente vuelvan a surgir. Entonces eh, les voy a compartir la, la pantalla eh, con este Jamboard y bueno, nada más darles las gracias a todas y a Diego, a todos y todas por, por estar y por, y por compartirnos también esta, este conocimiento. Eh, entonces aquí está. En nah. realidad les devuelvo sus palabras. <risa> eh, busca de personas afines, pasión por el bordado, encuentro sin planearlo, reunir a personas que les guste bordar, hacer un club, organizar actividades, hacer crecer la comunidad, compartir saberes, compartir el espacio. Mutando en el tiempo, generar comunidad, que hacer manual, compartir la tarde, compartir espacio diferente en torno a una actividad análoga, conectados con la gente. La necesidad de hablar, cuestionar, dialogar, hablar con las manos, que nos agrupa, cómo valorar el propio trabajo manual, herramientas, el bordado dentro en de la vida de las personas, entablar diálogos, agenciar cosas en conjunto. Otro montón de posibilidades, estar trabajando con las manos, inquietudes de la comunidad, más interesante escuchar, ejercicios de escuchar, artes visuales, memoria histórica, oficial, no oficial, el bordado, sistematizarlo, cómo gestionar un proyecto que involucrase estos conocimientos, partir de una base común, no competencia, cómo darle valor a nuestra hora de trabajo. Independencia económica de las mujeres, un detonante de cosas lindas, generar otras cosas. Preservación de conocimientos comunitarios, hay muy poco escrito, que sale desde nosotros. Revalorice y resignifique el bordado, el bordado como algo que tiene una fuerza, un medio de expresión, abrirnos a esas posibilidades. La familia, hacer y bordar, lleva a pensar en tiempos pasados, genera confianza. Espacio de expresión personal, llegar a estos consensos, estigmas dentro de los oficios, identidad colectiva, seguir en el tiempo. Bueno, eh, con eso creo que vamos cerrando. Muchísimas gracias a ustedes que nos compartieron todo este trabajo y, y bueno, también no quiero dejar de, de volver a... a a lo que, a, a esta casualidad o esta sincronicidad como decía Diego del Año Nuevo Maya eh, sí, sí. creo que es, es, es una coincidencia bastante, o no sé, a veces el universo es así, entonces también agradecer por esa, <ríe> esta, porque estamos aquí reunidas en ese momento y, y agradecerles a ustedes y a todas las personas que nos acompañaron hoy, igualmente estas charlas van a quedar en, en YouTube, en el YouTube de Teorética, para que las puedan seguir consultando y compartiendo y, y ojalá seguir pensando en estos, en estos temas. Les agradezco muchísimo por, por haber estado acá hoy y, y, y darnos esta, esta sabiduría también. Gracias. Gracias a Y por Gracias la a todos. de todas sus palabras que me apropie. Un <risa> abrazo a todas. A todas. Chao. Chao. <laughs>